Cierre ligeramente para el IBEX 35 este viernes. El selectivo español ha bajado un 0,13% hasta 9.080,80 puntos, pero ha respetado el importante soporte que tiene en la horquilla de 9.000, 9.050 puntos, por lo que los analistas de Bolsamanía siguen insistiendo en que lo más probable es que busque a corto plazo la resistencia de 9.200 puntos y posteriormente esos máximos anuales que tiene en 9,310 enteros. Por valores, los más alcistas del día han sido Celnex Telecom, Cia Automotive y Merlin Properties, que ha presentado resultados. Además, en la parte baja de la tabla han destacado las caídas para ArcelorMittal, Farmamar y Repsol. En este escenario, la inflación sigue preocupando a los inversores y habrá que ver cómo impacta en las bolsas durante las próximas semanas.